de pesca bueno en esta oportunidad vamos a ver iso para la apertura de temporada prácticamente de bogas una especie muy buscada la reina del plata muy deportiva una temporada un tanto atípica con respecto a la de 2022 donde ya en diciembre había mucho pique de bogas pequeñas y después fueron incrementando los tamaños en el 2023 bueno en diciembre del 2022 prácticamente no hubo pique y ahora en enero arrancó la pesca de bogas no hay mucha cantidad pero los portes son todos muy buenos bogas grandes y también se está dando la carpa carpa de tamaños muy grandes también así que un inicio de temporada que nos informa nuestro amigo el guía Sebastián Ronin quien nos envía estas imágenes así que ya damos por iniciada la temporada para aprovechar una de las mejores pescas que tenemos en el río de la plata y en los malecones de Berizo donde hay piedras, palos, mucho mejillón y bueno ahí va a alimentarse la, la boga nos comentaba Sebastián que la pesca se está dando en creciente y esta semana se dio a última hora, sí que han extendido un poco el horario de pesca eh, pero más que nada hay que buscar esa, ese fenómeno que es la con la crecida de que se está dando mejor pique y bueno, el aparejo muy sencillo, un plomo palito de 60-80 gramos y dos eh, ladas con anzuelo boguero se están carnando, puede ser tanto con maíz, masa también pueden probar con salamín, pero bueno la pesca se está dando, así que recomendamos que hagan una visita, acá le vamos a dejar el teléfono de Sebastián si lo quieren contratar para hacer alguna salida diaria, así que bueno, esperamos que les guste la nota y disfruten de las imágenes. Buen día, bueno, estamos con la primera reina del día. ¿Qué día estamos hoy? Porque después dicen que los videos son viejos. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hoy. 5, eh, ¿Cinco? jueves cinco. 5. Cinco? Bien, estamos con Carlos, con Dani allá. Ahora en cualquier momento. El piquito. Vamos. Espectacular. Y Fabi, ¿cómo venís? Está nerviosa. ¿Estás nerviosa? Está, no llegué ¿Salió corredora esa? No, pero con esa calle nueva. ¡Ahora, eh! ¡Ahora, eh! Esta pará porque no se enoja, para mi amigo está en No, una chancha. No, no sé. Una chancha. Dani, disculpa. Una chancha. Miren qué. Miren qué carpa. Ahí ya. Oh, nah, mirá lo que es esto. No se puede creer.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 con los mejores servicios, comunicate al WhatsApp 3546-401779 o al teléfono 03546-463439. En Instagram, Aitue Posada.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 Instagram Escualo Oficial. Novedades en la Unión Pesca ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad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 al 1551-2113 o 1552-7757 bueno, seguimos acá, no la podemos traer fíjense el río como está, mágico hoy eh a ver, acá viene. está acá abajo No quiere, no quiere, no quiere saber nada. Ahí está, ahí está. Una otra boca acá. Ahí viene. Impresionante. Boca. Listo. Bueno, dijimos lo que era otra carpita. Bueno, ahora la vamos a levantar. La boludo. No, es que no quiere. No, no, no, no, no, no. Mirá, ve la luz y se mete abajo. Es buena esa. ¿eh? Tienda, ¿Será no, como tienda. la del Dani del otro día? Mirá la sí. sí. ¿Te, acordás que ¿Te acordás que pensamos que era una carpa? Dale, dale. Opa. Uh. Y Fabi. Boguita, vamos, todavía. Muéstrela. Vamos. Opa. Linda boga, linda boga. Vamos, Dani, con otra boga. pinta de gozo me parece oh.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 Recordad que, que tenemos envíos a todo el país Y por compras superiores a mil pesos el envío es gratis Gracias, que sigan bien Hola amigos del Pescador, ¿cómo les va? Bueno, estamos en época de vacaciones eh, La gente se va a la playa Así que queríamos mostrarles hoy en día Carpitas de playa Por ejemplo, bueno, como verán eh, Tenemos las conocidas tipo medio y luz. En este caso no sé si llegará a notar Esa es una carpita que viene sin puerta, es abierta en el frente es una carpita para dos personas, por ejemplo, para poner las cosas básicas Tipo una mochila, una conservadorita, el juego de mate Protegerse también un poco del sol, ahora estamos en temperaturas muy elevadas eh, Tiene por ejemplo esto que es un medio blue, este que también es un medio blue, acá por ahí lo podrán notar mejor Este es un poco más chico este modelo Estos modelos por ejemplo, tanto estos de medio blue, como verán este también que es con puerta El tipo con por si alguno quiere dejar un niño y, y poder descansar, digamos, eh, tranquilo este viene cerrado estos juegos que les mostré acá, por ejemplo, vienen con juegos de varillas varillas de fibra de vidrio para encastrar, es muy fácil el armado eh, en estos dos casos, por ejemplo, que, eh, que son cerrados y está abierto son dos juegos que cruzan en, en forma de X y este es un tercer juego, que es un arco donde cruzan dos juegos de atrás tipo para pero son súper fáciles de armar es súper práctico una sola persona lo puede armar así que es muy fácil y después como ya en alguna ocasión hemos mostrado modelo automático directamente ya me viene con fibra eh, varillas de fibra de vidrio pero extendemos las patas de los costados, levantamos y eh, tendrá un fácil armado miren que nuestro otro de no la pantalla eh, por algún modelo u otro, para algún tamaño, si buscan algún modelo en particular, también nos pueden escribir. Eh, así que bueno, igual cosita, escriben saben que abonando en efectivo tienen descuento, abonando tarjeta de crédito tienen cuotas sin interés. Así que bueno, nos esperamos. Como le hemos mencionado, tenemos carpita auto autoarmable Vamos a mostrarles lo fácil que es armar una carpita de esta. Sacan de su punta, apoyan en el suelo. Verán que tiene una columna central, las patas hacia los extremos que las extiendan simplemente tienen que levantarlo, acomodarlo un poco y levantar el violín del centro para que extienda la estructura hacia arriba. Y ahí les queda la estructura armada, se pueden verla. Es un armado de 3 segundos súper rápido. Para desarmar lo mismo, extiende hacia abajo. Lo cierran y van a levantar las patas como hicieron al principio. Y ya le quedará el carpa con la una persona, un joven, cualquiera, lo puede hacer En menos de 10 segundos en fin de la carta final. Así que bueno, un saludos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 720. ¿Vamos al agua? Vamos al agua, eh. Pero ahí va, vamos al agua despacito de cabeza. Cabeza, pero vamos. Ahí está. Bien, bien. Muy bien.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 Tá, tá, tá, tá. Okay. Isso ¡Eh,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 Les vamos a mostrar estos nuevos ingresos de la línea Shimano. El modelo Auger Jigger vino en manija izquierda y manija derecha. Miren lo que es un reel muy compacto, pero con una manija de fuerza impresionante. Es un reel para hacer jigging, eh, pesca embarcado, si se animan pesca de dorado surubí, perfectamente. Como dije, está en manija izquierda y manija derecha. De derecha ok ahora vamos a pasar otro modelo muy buscado el cardiff 401 a también una máquina todo todo terreno nos van a llamar al local al 48251943 en vez de agarrar el celular y mandar whatsapp llamadito telefónico hay que volver a llamar como se hacía antes Arreglamos el precio, se lo van a llevar. Y con cualquiera de esos riles que compren se van a llevar de regalo esta caña Shakespeare Alpha para Bycast en fibra de vidrio 1025 libras. Ok, agarran, nos llaman 48251943. Le pasamos el precio, hacemos envíos a todo el país, nos hacen la transferencia bancaria y va de regalo la canita Shakespeare Alpha. muchas felicidades para todos hola amigos, bueno, acá estamos tomando los mates y paso vamos a presentar algunas novedades como hacemos siempre eh, bueno, queríamos mostrar un par de modelos de mesas de camping plegables de la marca Broxol que la tenemos así en tabla de madera toda enrollable de 58x58 o con tabla de aluminio de 70 por 70, un poquito más grande, eh, las dos se pliegan quedan guardaditas así en este modelo, como tenemos acá, muy compacto, muy liviano, muy fácil de llevar, con eh, las dos, las estructuras obviamente son de aluminio plegable, una, una excelente opción, para todo lo que es nuestra salida al aire libre, no tanto para la playa como la montaña o para cualquier, inclusive para tenerla en casa, en el fondo de nuestra casa, la armamos, no ocupa nada de espacio y ya tenemos una mesa más para poder disfrutar con amigos. Bueno, como siempre, por cualquier de este producto, cualquiera de los que tenemos disponibles en nuestro local, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima.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 es muy fácil armar, entre dos personas nos tiran hacia los frutados yo les voy a mostrar básicamente cómo es la estructura lo extienden hacia los frutados y el gaseo el va a ir expandiéndose le ponen la luna encima y ya le no va a quedar armado entre una persona, si quieren más comodidad, dos personas lo pueden armar tranquilamente y lo arman en cuestión de minutos le digo para cerrarlo, juntan de los pies y lo cierran lo bueno de esto es que eh, eh, es fácil armado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 Buenas tardes, Eduardo Miliano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Califa? ¿Cómo, cómo andas? Feliz año. Realmente muy bien y bueno agradecido que, que esté nuevamente acompañándonos en una edición más, la 61, ¿no? Feliz año para vos también, Eduardo, y como siempre agradecido que, que, que, que nos atienda, pasión por la pesca. Bueno, y como siempre, como todos los años, interesado en, en saber cómo va, cómo va esta nueva edición. La gente pescadora quiere informarse, ¿no?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 en todos los puntos de venta de inscripciones tenía un talario en el cual ahí se podían hacer entregas en efectivo hasta tres cuotas eh, eso es un, a modo de de facilitar el, el valor de la inscripción que es sí, sí. para los no socios 29 mil pesos, socios damas menores eh, y socios del automóvil club 25 mil pesos por lo cual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 La Casa de Pesca Amiga para pagarlo en tres cuotas y bueno, lo puede pagar de a poquito y, y hasta las cuotas la puede ir manejando el de la Casa de Pesca. Sí, sí, acuerda con la Casa de Pesca. Un día tenés X cantidad de dinero, otro día otro mes podés tener otro, o hacer dos entregas en un mismo mes. Eso siempre y cuando es eh, interesante esto, no tener en cuenta que llegue con la inscripción paga una semana antes del concurso. O sea, estamos hablando del concurso 11 y 12 de febrero tenés que llegar con la inscripción paga el, el viernes 3 para poder participar de los 15 premios que hay por ese motivo, del pago anticipado. El primero de ellos no es nada despreciable, ¿no? Un, un Toyota Etios, eh, cuatro puertas. Y después, bueno, 14 premios más. Y a los que tienen tarjeta de crédito, débito y, y todo eso que, que, que les gusta pagar o quieren estirar el pago, ¿qué, ¿cómo se tienen que manejar? Eh, mirá, con las, eh, ahora con las tarjetas de, que tienen buena promoción eh, tenés tarjeta Elevar, que es un, hasta tres cuotas sin interés tiene un 25% de, de, de reintegro con un tope de mil pesos luego está eh, la tarjeta Fabacar que tiene hasta seis cuotas sin interés y la tarjeta naranja que es eh, un pago con tarjeta o el plan Z que este con este plan eh, Z lo, arregla, lo, lo acuerda con la empresa. Ah, bien, espectacular. Bueno, esta nota la está viendo gente de todo, de todo el país, eh, porque va, seguramente va a estar en otros canales también. Así que bueno, es para todos, digo. Eh, mirá, eh, eh, esto es para todos los puntos de venta, van a poder entrar en con esta posibilidad que te decía de esta tarjeta. Pero además, pues, todas las tarjetas de débito y todas las tarjetas crédito también tienen esta posibilidad, no solamente la que te, te mencioné primero las tres que la tenían promociones. Las otras, no, tienen la posibilidad en un pago, pueden, en todos los puntos de ventas, pueden hacerlos con bueno, tarjetas de débito y tarjetas crédito. También, de la misma forma, lo tienen la posibilidad de la inscripción online que esto en la inscripción online entrando en nuestro sitio eh, son dos páginas igualmente si entras en www.locazadores.com.ar te va a derivar al sitio que es la otra página www24 negra.com.ar y ahí tiene la plataforma PayU que ya hace varios años que se está inscribiendo la gente por esta plataforma muchos la conocen muchos no pero entrando en estas páginas que te decía ahí tienen toda la información y cómo llegar hay link que lo van a llevar directamente a, a, a llevar para inscribirse o hacer consulta ver reglamento y demás, entonces ahí en PayU tienen todos los medios de pago, todas las tarjetas, tra transferencias, rapid pago, pago fácil, además eh, una, una innovación que esta vez se pudo lograr a través del banco, que el Banco de Galicia que nos provee los posnes para que la gente se pueda inscribir, no solamente como veníamos haciéndolo en, en, en Cazadores, en Vélez en la 85, en nuestras sedes Antes las casas de pesca no tenían la posibilidad, ahora sí se les va a proveer. No, toda la, no la totalidad a esta altura lo tienen, sí en Tres Arroyos, que a lo mejor ya lo tienen todos, pero la totalidad todavía no ha llegado, hay demoras también en ese sentido, que en llegar los pones que el banco no los recibe pero ahí tienen para, para pagar con los medios de pago que recién te cité, se le, puede, se le agrega acá lo que es muy importante, lo que es la billetera virtual. Ahí tenés eh, cuenta DNI, BNA+, BNA más, Modo, eh, Mercado Pago, o sea que están todo un menú importante que no teníamos hasta esta edición espectacular Por demás, completo, como siempre, Eduardo, creo que la gente del interior del país está viendo la nota y ahora entiende, digo, en aquellos lugares que no hay casas de pesca que tengan entradas. Volviendo al concurso, Eduardo, parecía como que el 2022 había quedado corto con los premios ahí y ahora un 2023, que la gente lo el único que habla en las calles. Qué bueno, seis vehículos de la primera marca Toyota. Sí, realmente bueno, lo que sucedió en la edición pasada es que no nos pudieron asegurar la entrega de los vehículos. Y como nosotros salimos con una anticipación importante para realizarlo eh, al concurso, eh, si, si tuvimos que decidirlo, la comisión directiva tuvo que, no le quedó otra opción que hacer el pago con premios en efectivo. Pero siempre la idea de tanto la comisión directiva y Visto lo que pasó, de la mayoría de la gente les le gustaba más la idea del, de los vehículos. En la comisión directiva siempre estuvo eso presente, pero no, no era posible asegurar los vehículos, entonces no quedó otra forma. Volvimos a, a los vehículos y en esta ocasión, eh, teniendo la, la seguridad a través de la concesionaria oficial Toyota de Tresarrollo, de Uscutun, nos aseguró y ya tenemos los vehículos entonces bueno sí.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 Pesca Mijael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 esto sale con fritas, tenemos 20 equipos disponibles. Son 6 vehículos Toyota, son 3 camionetas Hilux, una de ellas 4x4, 2 4x2 y luego tenés 2, eh, eh, son 3 vehículos Toyota Etios, 2 de 5 puertas y 2 4 puertas. Si querés te, te digo cómo es la distribución de los vehículos. Eh, bueno, la 4x4 la Toyota Jairo 4x4 va al ganador del concurso en las 24 horas. O sea, el primero de Corvina, Toyota 4x4. 4x2 en el segundo lugar y el tercero un Toyota Etio 5 puertas. Eh, luego tenemos eh, en variada, bueno acá en, en, en Corvina se mantiene los 50 premios. Claro.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 un Toyota Etios, eh, cinco puertas. No, te había comentado recién, era el em, em, pago anticipado, que es de cuatro puertas, el Toyota Etios cuatro puertas, pero acá son 15 premios. Y luego, bueno, la frutillita, frutillita del postre, que para aquellos que no tuvieron la suerte de, de pescar eh, una pieza importante que lo clasificara para un premio, eh, se sortea la otra Toyota Hilux. 4x2 eh, entre todos los participantes con el número de la boleta de inscripción Perfecto ¿Esto sale ya a nombre del pescador? ¿Patentado? ¿Lo tiene que hacer él? Eh, el, los vehículos se van a exhibir eh, en, como siempre eh, costumbre, se llevan ante el se exhiben, pero no lo pueden llevar hasta tanto se firme toda la documentación para ello tienen que venir a la concesionaria ...luego a completar la, la, la papelería, todo lo que lleva la documentación... ...que se, ya se sale preestablecido desde de allá de, de la sede en Claro ...que va a estar el escribano y le va a dar la documentación necesaria... ...para acercarse a la concesionaria Oscudun y ahí bueno ya eh, finalizar los trámites... ...va todo lo que sea patentamiento y transferencia va a cargo por supuesto del club, o sea que no, no tiene ningún gasto, salvo pagar la inscripción y lo que pueda abonar <ríe> <ríe> encarnada, así que bueno, tratamos de, de esa parte, de seguir manteniendo eso también. Bueno Eduardo, este, la nota fue por demás completa como siempre, vamos a destinarnos otra notita antes del concurso, por lo menos para... para... Este, ...informar a, a, al pescador si cambió algo en el reglamento y todo eso... Eh, te voy a, si me permitís sí. una cosa, un, un dato importante... Sí. Eh, ...es la comunicación con el club... Eh, sí, ...a partir de esta edición también se incorporó una, un celular WhatsApp... 2983-548-505. ...entonces que están en los fiches, en todos, el, en todos los reglamentos... Y, ...en folletería y en las redes figura el, el número de WhatsApp... ...serviría para... ...y ahí la persona que quiere a, asesorarse, consultar algo... Eh, mandan la consulta a ese WhatsApp... ...y van a tener la seguridad que lo van a responder... ...porque eh, sucede esto... ...nosotros tenemos una línea de teléfono que veníamos... ...un teléfono fijo... ...que lo veníamos eh, siempre... Eh, citando en todos los medios como en esto, pero un teléfono fijo y en, por estos días el club tono, todavía no atiende de tarde tiene el horario de mañana de 9 a 12 y a partir del día 24 eh, a partir del día 24 de enero ya se va a comenzar con el horario de 17 a 21 por la tarde y gente que llama en, en eso horarios que no está abierto el club, wow, a veces puede suceder que aunque esté, esté con mucha demanda de público, y no se pueda tener el teléfono. Entonces, dirigiéndose el ser WhatsApp van a tener una respuesta segura. Va a ser una cuenta empresa, van, van a recibir a ese celular, va a recibir el WhatsApp, le va a agradecer el haberse comunicado y que en, lo, en cierto horario, que está publicado ahí, van, le van a contestar debidamente. Entonces va a tener la seguridad que va a tener respuesta, porque por ahí, eh, ya te digo, tienen el celular por ejemplo el mío, me hacen una consulta y ya no son uno, son muchos, a través de tantos años de estar, tengo muchos contactos y por ahí no le puedo contestar y dice, Puh, no, esta persona no quiere contestar. No es, no es así, sino es que no te dan los tiempos. Por eso se optó por tener una línea de WhatsApp directamente para consultas. Eduardo, una vez más, este gracias. ¿Y qué pasa este año? Con tantos premios, más de 50 millones de premios, eh, superamos lo del año pasado ¿Cómo ves el, el, el, la economía en este momento? Eh, bueno, ver la economía no se ve muy bien no. Y a futuro tampoco Entonces, pero bueno, como te decía Somos muy optimistas en esto Son muy buenos premios La gente siempre acompaña las 24 horas Porque es un concurso Si bien no es barato Pero es todo un, un folclore sí. Una tradición Entonces la gente eh, le gusta mucho Digamos, mantener... Eso vivo y, man, y hay peñas eh, muy grandes que vienen de otros lugares también, de acá también, en el local también, pero ahí esperan ese momento. Algunos com, tratan de combinar vacaciones también. Por eso es que hay mucha gente que confiamos que va a estar. Si llegando a la cifra de que tuvimos la edición pasada, súper satisfecho toda la comisión de video, seguro, fueron 3.400 y pico de inscriptos. Eh, no es poca cosa, no es. Mm, Hablando eh, en lo económico, no es fácil llegar una, a una cifra de 3.000 ya, eh, es hablar de, de mucha, mucha, mucho movimiento de gente y realmente no está tan fácil ¿no? El, esto. Más que lo que es 24 horas, tenés un gasto extra en lo que es tener carnada prevista, porque si vas a las piedras a pescar, tenés que estar previendo tener línea y buena carnada cantidades, y bueno, eh, es un tema que, que sabemos que le cuesta al pescador, pero sabemos también que nos apoya y no nos va a dejar eh, eh, de a pie, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, surge la invitación para todos. Y con el atractivo que tuvimos el año 2022, de las pichones de enero que volvieron a, re, a estar, y por ahí este 2023 20, 23 va a ser igual, ¿eh? Sí. Ojalá, ojalá sea así, como vos decís, que se siga dando. ...y si no, que haya buena pesca de cualquier manera... ...como está saliendo en este momento, que es muy buena pesca... ...siendo de corvina rubia, blanca... ...y bueno, eh, apostando a todo esto... ...y que acompañe el tiempo... ...para que la gente lo pase de la mejor manera... Eh, ...solo resta decir... ...que estamos a disposición tuya, Califa... ...pasión por la pesca, para cuando gustes... Eh, ...tener nuevas informaciones, novedades... ...y bueno... A agradecerle a la gente que tenga todos un, un feliz eh, feliz 2023 y bueno, est estamos juntos en esto. Gracias Eduardo una vez más. Gracias a vos, Califa.